Gracias amado, Carolina, gracias a todo el equipo de producción yo Me saboteó, verdad, pero bien Y gracias a toda la gente que nos ve Miren Hay una frase que yo he acuñado Me gusta mucho porque luego de leerla hace muchos años Veo que realmente se aplica a la realidad De Miguel de Cervantes en el Quijote de la, Mo de la Mancha que dice que nada como el tiempo, el descubridor de todas las cosas, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Y nada como la muerte, porque pisa con igual pie las altas torres y las pequeñas chozas. Es decir, que cuando la muerte llega, se lleva al rico y al pobre, al negro y al blanco, al azul y al rojo, al que sea. Y por eso entiendo que nada más justo que el tiempo y nada más justo que la muerte. Me gusta. Y cuando hablo del tiempo tengo que hacer una rememoranza aquí, tengo que volver al pasado para poder entender el presente y poder pronosticar el futuro. O por lo menos pensar que uno lo pronostica. El 27 de octubre del año 2020 yo le di un pequeño consejo al presidente de la república y al gobierno de Luis Abinader a propósito de que habían cometido un error con lo del logo marca país. Ellos agarraron un proyecto que ya estaba en, en, en, en carpeta del gobierno pasado y lo presentaron como un logro de ellos y luego entonces salió un problema ahí y esa tierra le cayó a ellos. Y yo le di este consejo el 27 de octubre del 2020, vamos a escucharlo.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 Le cayó a encima. El diablo no duerme Le salió tremendo a la cara Y a eso, eso es que yo no me duerme. refiero Esto no se trata de criticar a Luis Abinader mm. señores. Con la República Dominicana Con el desarrollo de la República Dominicana Ganamos todos sí. si, si el gobierno de Luis Abinader lo hace bien Yo gano claro. Eso fue el 27 de octubre del año 2020 y ahora yo quiero que usted de manera concienzuda vea esto que le voy a mostrar. Una prueba de lo que no se debe hacer. Ojo, subraye esta frase que le, voy a, que le estoy diciendo. Una muestra de lo que no se debe hacer, lo que no debe hacer una gente honesta. Vamos a escuchar a Farideh Raful, lo que dijo en una inauguración de un, de, de, de, de un hospital ¿hmm? ayer. Y luego lo que le dijo el propio presidente, que al parecer escuchó mi consejo. Vamos a escucharlo. Para muchas personas, el hospital Luis Eduardo Aibar es un dolor de cabeza en nuestro país, sobre todo en nuestra ciudad. Porque desde el año 2014, comenzó a trabajarse en una remoción de este hospital. Estamos en el 2021, y no hemos podido concretar Ningún tipo de acercamiento de entrega absoluta del hospital. Hasta este momento, que los esfuerzos del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por nuestro presidente Luis Abinader, y por su decidido compromiso con la transparencia, nos traen en esta fecha hasta aquí. A pesar de una pandemia, a pesar del gran sacrificio que estamos haciendo con las finanzas públicas, nosotros hemos asumido el desafío de poner a la salud en primer plano y los resultados están ahí. Desde el 2016 se ha prometido a la ciudad de Santo Domingo entregarle el Hospital Luis Eduardo Aivar antiguo Morgan, una y otra vez, con muchos cuestionamientos de los fondos públicos que se utilizaron para su remoción. Tuvo que llegar el presidente de la República Luis Abinader y el PRM para poder reasumir esos compromisos. Y hacer realmente eficiente la labor de entrega que el sector alto de la capital necesita. Así que yo felicito, señor presidente, su esfuerzo, su compromiso, junto con todo el equipo, la capital del distrito la capital del distrito nacional se lo agradecen. No quise tomar el discurso hoy y solamente voy a hacer algunos apuntes. Voy a mencionar algunos apuntes sobre esta. Gran obra, esta ciudad sanitaria, doctor Luis Eduardo Aibar. Y voy a decir lo que nos corresponde porque hay que ser justo y lo que nos corresponde a nosotros en nuestro gobierno. Esta ciudad sanitaria, sus en términos integrales, los tres edificios, al nosotros llegar al gobierno, estaba en alrededor de un 75% más o menos. ...en términos de construcción. Incluso a unos días vinimos aquí y a eh, unos días de asumir el gobierno... ...porque necesitábamos parte de lo que ya estaba listo como emergencia... ...para el COVID-19 y para establecer eh, camas de UCI. Entonces nosotros recibimos alrededor con un 75% de construcción... Pero de un presupuesto de unos 14.861 millones, una obra muy importante, nosotros hemos facilitado alrededor de 500 millones de pesos. En realidad, esto es una obra, y yo lo tengo que decir con toda sinceridad, que en condiciones normales, en términos de la decencia y la continuidad del Estado, deberían de estar presentes aquí junto en esta inauguración también la pasada administración, porque fue obra de ellos la gran parte de esta construcción. Y esa es la verdad. ¡Ay, el tiempo! ¡Qué, qué duro le dan estos comentarios míos a la gente que, que, que a veces no, no entiende! ¿Ven ustedes lo que es el comportamiento correcto de un político? Le dio en la madre a la propia Farideh Raful que yo la apoyaba antes, hasta ayer. Cuando vi ese comportamiento de Farideh Raful faltándole a la verdad, dije, hasta aquí llegué apoyándote, Faride. Te apoyé cuando te acabaron, cuando la Iglesia Católica te cayó encima. Y yo apoyé a Faride para que fuera senadora y, lo, y la defendí aquí, hasta ayer. Porque ayer mostraste una actitud incorrecta. Una actitud incorrecta ante la gente que no nos dejamos engañar, que investigamos. Ustedes saben cuánto representa. Fíjense ustedes que él dijo 14.800 millones de pesos se llevó eso fue una ciudad. Eso es inmenso. Vayan, investiguen para que ustedes vean. Y admite, Luis Abinader, que ellos solamente pusieron 500 millones. Si usted le da 14.800 por 96%, 14.200. O sea... Más del 96% de la inversión De eso que estaban inaugurando ayer Óiganme bien, más del 96% De la inversión La hizo el pasado gobierno Y felicito a Luis Abinader Por actuar de manera correcta ¿Lo ven? Eso es lo que yo le decía Actúen de manera correcta Porque aquí hay gente que se da cuenta Que no se deja engañar Y entonces Luis Abinader le cayó la boca A su propia senadora Y le dijo no tenemos que ser justos. Pero todavía no sabía el dato. ¿Y cómo, ¿Y cómo tú hablas sin saber? ¿Cómo ella se para ahí a decir, miren esto porque una obra de esa magnitud, porque es una ciudad, es una ciudad. No, o sea, no es un hospitalito, es una ciudad. Eh. Entonces, ¿cómo Faride se para ahí a decir, fue nuestro presidente el que la inauguró? Cuando el propio presidente hasta se sintió mal, se le veía en la cara cuando lo estaba diciendo dice no, no, no seamos tan mezquinos Las cosas hay que admitirlas El tiempo señores El tiempo que decía Don Quijote O Miguel de Cervantes a través del Quijote Es el mejor descubridor De todas las cosas La política no tiene que ensuciarnos La política no tiene que ensuciarnos La verdad es la verdad Y aunque usted no la quiera admitir hoy Mañana el tiempo Se la pone en la cara Felicito al presidente Luis Abinader porque me escuchó. Esa es la actitud correcta, presidente. Lo que el otro hizo lo hizo el otro y usted no tiene por qué. No te hace menos grande admitirlo. Muchísimas gracias. Bien, muy bien, gracias a Yerjan La Antigua. Vamos. De mañana.